La Navidad, Navidad comenzó en el corazón de Dios, pero solo se completa cuando llega al corazón de los seres humanos. Que la Navidad sea de amor, dicha y unión familiar. Un mensaje de TV Cartago Digital. En esta Navidad. 2022.